Bueno, vamos a empezar con una iteración que es la que ustedes conocen. Esta iteración, para poder funcionar, tiene tres partes. Esas partes combinadas hacen que en nuestra iteración se pueda entrar y que se pueda salir. La primera parte es cuando nosotros inicializamos nuestra variable para poder realizar la iteración y esta variable de control, que en este caso es un contador, la tengo que inicializar. La segunda parte, es donde nosotros evaluamos, hacemos la condición lógica que nos va a permitir entrar a la iteración. Entre la primera parte y la segunda parte, yo tengo que asegurarme que se cumpla la lógica para poder entrar si mi objetivo es entrar. Y la tercera parte, es en donde nosotros cambiamos el valor de la variable de control, que en este caso es un contador, para poder salir del Y. Cuando nosotros tenemos una cantidad de vueltas establecidas, yo voy a tener estas tres líneas, pero seguro. Necesito tener estas tres líneas para poder hacer el control de esta iteración. El contador va a estar inicializado en el lugar donde se inicializan. Es muy probable que no esté en el mismo lugar que se crea. La lógica va a estar muy arriba, porque sí, seguramente voy a pedir nombre, apellido, DNI, altura, sexo. Y el contador va a estar abajo de todo. Las tres partes que trabajan para hacer la iteración están separadas. nosotros hacemos el Y simple, están juntas. Pero cuando empezamos a poner código y a empezar a pedir validaciones y demás, quedan separadas. Nuestra iteración nos va a mostrar, en este caso, el contador. Y cuando sale, también, nos va a mostrar... ¿Cuánto vale el contador? Voy a poner... Al salir... ¿Cuánto vale el contador? Voy a recargar. Entonces, esto va a dar vueltas. Y en el console, cuando yo aprieto acá, me va a mostrar el 1, 2, 3, 4, 5... Y con el contador final, valiendo 5. O sea, que El contador siempre, cuando termina, va a tener el valor que yo puse acá. Este tipo de iteración yo la puedo realizar de la misma manera con un for. ¿Cómo hago para hacer esto que está acá? Un for. Bueno, Fíjense. Esa parte la voy a comentar. Y ahí estamos con nuestro while que hace eso. Si yo quiero hacer un for, en vez de while va a decir for, dentro de los paréntesis del for voy a tener dos puntos y coma. En el medio de los puntos y coma voy a tener la lógica. Antes del primer punto y coma, voy a tener la inicialización de mi variable de control. Y después del punto y coma, voy a tener el incremento de mi variable de control. Con lo cual, la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, ahora están en un solo renglón. Este for hace exactamente lo mismo ¿Qué hace este while? Primero entra por el contador. El contador está en Define. Cuando ingresa, la primera vez lee esta línea e inicializa lo que ustedes pongan. Es una, una línea de programación, así que pueden poner lo que ustedes quieran. En este caso estamos inicializando la variable de control y siempre vamos a inicializar la variable de control. Después pasa al, a la segunda parte en donde evalúa la lógica. El cero es menor al 5? Sí. Entonces ingresa. Entonces el comportamiento del primero, ingresó por acá. Segundo, evaluó. Tercero, mostró el dato por la consola. Fíjense. El punto 4, el cuarto punto, cuando sale de acá el for no vuelve al contador igual a cero. no lo vuelve a inicializar. Sino lo que hace es va al otro lugar en donde tiene el incremento. Fíjense. Cuando yo paso por ahí, lo incrementa y vuelve a la segunda parte, a la parte de la lógica. Y esto logra hacer que nuestro for trabaje exactamente igual que el while y que tenga los mismos valores de salida del while en ese tipo de repetición. Por lo cual, el for y el while son lo mismo. Le cambié la palabra y traje al mismo renglón la inicialización y el incremento de su variable de control. Acá tengo el for. Esta no es la única forma de escribir un for. Yo ahora voy a jugar un poco con el for. Lo ideal es que ustedes trabajen así. Y cuando yo tengo una cantidad, ustedes deberían aplicar siempre for. Si yo no sé la cantidad, lo hacen con while. ¿Ah? Pero si sé la cantidad, tendría que utilizar FOR. Y esto es porque hay un tipo de dato especial, cuando empecemos la carrera, que vamos a ver que necesitamos usar el FOR siempre. Porque nos queda muchísimo más cómodo, porque tenemos todo controlado en el mismo renglón. El FOR completo, sin lógica, sin nada, esta es la forma en la cual deberíamos usarlo, ¿no? este código, ahora se los comparto nuestro for como instrucción es algo así este for está bien escrito es un for infinito pero sí, sí o sí tiene que tener los puntos y coma porque lo que me separa eso es cuál va a ser la interacción con el for qué se va a ejecutar primero qué se va a ejecutar segundo y que después de la segunda vez que se ejecute, se va a ejecutar siempre para la iteración. ¿Ah? Tenemos que tener en claro que esto se ejecuta una vez, esto se ejecuta siempre, y esto se ejecuta a partir de la segunda vez, y todas las siguientes. Este for, si yo lo dejo así, a la máquina, ¿no? nosotros podemos, por ejemplo, romper un for con un break, ¿no? y podemos trabajar... del for vacío, esto no es recomendable porque acá lo que estaría haciendo es trabajar como un while ¿Está? ¿funciona de la misma manera? sí, funciona de la misma manera, pero está perdiendo la característica del for que es tener todo el control en el mismo renglón y así como con el while, el for tiene las palabras break a continue que nos permiten romper el for y hacer que vuelva a repetir la iteración o que rompa el for y que salga. Así que lo mismo que utilizamos con while, lo mismo lo vamos a tener que utilizar con for. ¿No? Siempre el for tiene que estar completo. ¿Se puede usar incompleto? Sí, porque programación y lógica en el medio. Pero crearon el for para que nosotros podamos hacer esto. ¿no? Y así es como lo tenemos que usar. El ejemplo que ustedes van a encontrar. En la mayoría de los textos de programación. Es algo parecido a esto. Pero en vez de ser for de contador. Es for de i. Y después nosotros lo vamos a tomar como el índice. En el cual vamos a estar parados. Si es de 0 a 5. Y va a ser muchísimo más fácil de manejar sabiendo que se está comportando como si fuera un contador entonces vamos con este que es el tipo que hacer el ingreso por prom. Después lo voy a validar entre los posibles valores que puede tener. Y una vez que termine de validar, pido nuevamente el dato. Pero en este caso le informo que tuvo un error. Tiene que validar que sea arena. es distinto arena y tipo de distinto a cal el tipo de distinto a cemento ahí tengo mi validación de tipo Cantidad de bolsas, cantidad de bolsas tienen que ser mínimo uno, ¿no? Cantidad de bolsas va a ser igual al prom de ingrese cantidad de bolsas. Y esto también lo voy a validar. Una vez que tenga la lógica de la validación, adentro del while, exactamente lo mismo la cantidad así que la tengo que parsear de bolsas es igual al parsing de cantidad de bolsas esto está acá es lo mismo que voy a ir acá adentro la diferencia que acá le voy a poner error Acá, si sí, cantidad de bolsas es menor a 1, eh, hay un error. Y el precio por bolsa. Es la misma validación, así es que yo voy a seleccionar acá todo esto y voy a poner... Precio por bolsa. Y ahí tengo mi validación de precio por bolsa. Precio por bolsa más de cero. Bueno, ahí tengo las validaciones de los tres datos. El tipo, la cantidad, el precio. Ahora yo tengo que ver. Primero al terminar la compra el cliente accede a un descuento de 10. Tengo que acumular la cantidad de bolsas para saber cuántas terminó comprando, así que voy a crear un bar acumulador de bolsas, o sumador. Este acumulador va a ir inicializado cero. Y antes de pedir la respuesta, voy a pedir los datos... Voy a poner que acumulador de bolsas es igual a acumulador de bolsas más cantidad de bolsas. Y después me dice que yo tengo que hacer cantidad de bolsas por precio por bolsa para saber cuál es el precio bruto. ¿no? El importe total a pagar bruto sin descuento, o sea todas las cantidades de bolsas por su precio, ir acumulándolo. Yo acabo de poner bar precio bruto. El precio bruto me va a ir acumulando la cuenta del precio que yo voy a hacer de cantidad de bolsa, precio por bolsa. ¿Ah? Pero por cada vuelta yo voy a tener que al precio bruto sumarle el precio bruto anterior. ¿Ah? Entonces tengo que hacer un cálculo de precio por bolsa por cantidad de bolsa y eso lo guardo en precio bruto junto con lo que tenía precio bruto. O sea, la misma forma que un acumulador. Vamos con bar... Precio, precio, bruto, producto y este precio, bruto total. El precio bruto del producto va a ser igual a la cantidad de bolsas por el precio. Entonces la cantidad de bolsas por el precio por bolsa me va a dar el precio bruto del producto que acabo de comprar. Una vez que saco el precio bruto yo tengo que hacer que precio bruto total sea igual a precio bruto total más el cálculo que acabo de hacer de arriba, que es el precio bruto del producto. El precio bruto total funciona como un acumulador de los precios que me salió cada compra, que lo calculo a partir de la cantidad de bolsas y el precio por bolsa. Este como actúa como un acumulador, yo lo voy a tener que inicializar porque si no me va a dar la primera vez undefined. O sea, Perdón, no, está no estaba, dime. pusiste más en vez de por, en el precio bruto. Eso. Y otra vez, ¿viste? Presioné de vuelta y me salió más de vuelta. Bueno, acá, el de precio caso. bruto total, que vendría a ser como un acumulador, va a empezar en cero. Más allá de que es un precio bruto, se comporta como un acumulador de los precios de cada producto. Hasta ahí tengo el cálculo de precio. Y ahora me dice, si compró más de 10 bolsas, un 15. Si compró más de 30, un 25. El importe total a pagar, bruto sin descuento, ya lo tengo, es el precio bruto total. Y el importe a pagar con descuento solo si corresponde. Tengo que ver si corresponde el descuento. Informar. Bueno, ahora este vamos a ir. Entonces, acá, yo cuando salgo del while, ¿no? tengo que ver qué cantidad de bolsas, ¿no? acumulado de bolsas tiene. Entonces, sí el acumulador de bolsa es mayor a 30 si compró más de 10 bolsas si compró más de 30 es este si compró más de 30 eso si no si sí. el acumulador de bolsas es mayor a 10, el otro descuento. Entonces tengo para los que compraban más de 30 o los que compró más de 10. Y no compró más de 30, ¿no? no lo incluye. Y acá yo voy a tener un porcentaje de descuento. Par porcentaje. El porcentaje, bueno, lo puedo hacer acá en este if. Voy a poner, porcentaje igual a 25. Porcentaje igual a 15. 15. Y si no compro estas cantidades, el porcentaje igual a 0. Después del while me fijo el acumulador de bolsas para sacar el descuento. Una vez que saqué el descuento, tengo que hacer el cálculo, si corresponde. ¿No? Solo si corresponde. Entonces, si el porcentaje es distinto de cero, quiere decir que hubo descuento. ¿No? Entonces acá yo voy a crear la variable descuento. Y acá voy a poner que si el porcentaje distinto a cero, voy a hacer que descuento sea igual al precio bruto total, que es lo que tengo que pagar, por el porcentaje dividido 100. Hasta ahí tengo la cuenta, el importe total a pagar bruto sin descuento sí. ah. Precio bruto total, que es el importe total a pagar bruto sin descuento. No quede tan largo. Es más fácil de corregir. Bruto sin descuento. Precio bruto total. Eh, otro console para el precio con descuento. Vamos no, que me pide importe total a pagar con descuento. Pagar con descuento. Pagar con descuento. Ahora, esto solamente lo voy a mostrar, este que está acá, lo voy a mostrar solamente si hay descuento. Entonces nuevamente voy a repetir este y Solamente si hay un descuento. Debería hacer la cuenta y acá debería poner que bar precio con descuento y acá pongo que precio con descuento es igual a precio bruto total menos el descuento. El descuento lo calculé acá. Esto que está acá lo puedo mudar acá arriba y tenerlo todo en el mismo if. ¿Cómo está acá? para no tenerlo separado a dos ifs, pero de las dos maneras de la misma manera. Entonces, acá tengo el descuento, solamente si hay porcentaje, el precio con descuento, que es el precio bruto menos el descuento, y el console log pagar con descuento precio bruto total, tendría que ser precio con descuento. Y el precio bruto sin descuento era este. Informar el tipo, cal, arena, cal y cemento, con más cantidad. Tengo que acumular. Cal. Cemento. arena más cantidad de voz informar el tipo con más cantidad de voz entonces acaba el switch de tipo acaba case arena Okay. Es acumulador de arena es igual a acumulador de arena más cantidad de bolsas. Tengo que inicializar este acumulador y repetir la misma iteración y la iteración, el mismo case para cal y para cemento. ¿Vale? Entro. Entro, acumulador de arena, acumulador de cal, acumulador de cemento. Acá tengo los que me acumulan cada uno, ahora lo que tengo que hacer es inicializar estas variables. Y tengo que ir con más cantidad bueno, una vez que salí del while, una vez que salí del while, tengo que preguntarme ¿cuál es el que tiene más? si sí, el acumulador de arena es mayor al acumulador de cemento y el acumulador de arena es mayor al acumulador de cal, eso quiere decir que hay más arena. Entonces, acá, arena. Si no, si no es el de arena, nos quedan dos opciones, o cemento o cal, pues ya sabemos que si entramos en este else, arena no es. Entonces, como sabemos que arena no es, vamos a preguntarnos por el acumulador de cal si es mayor al acumulador de arena. Y si es así, entonces el mayor es la cal. Si no es la arena y no es la cal, entonces el se y ahora vamos con el tipo más caro entonces acá voy a crear bar tipo con más unidades acá voy a poner tipo más unidades igual a arena Pongo más unidades igual a cal. Y pongo más unidades igual a cemento. Profe, en el segundo if, eh, cuando comparas cal con arena otra vez, ahí creo que va a ser mejor. Ahí está, genial. Buenísimo. Arena, arena, cemento, cemento, calcal. Bueno, y acá tendría que agregar el mensaje de... Aquí tenemos el tipo más comprado. Y ahora me pide el tipo más caro. ¿No? El tipo más caro, o sea, el precio por bolsa más caro. Y de ese precio por bolsa más caro, guardar el tipo. No tengo contador. Como ven, no tengo contador. Cantidad de bolsas, pero no es un contador. Es una cantidad. No llamen a los contadores cantidad. los contadores se les llama contadores de algo cantidad, es una variable que ingresa el usuario, entonces yo tengo que utilizar una bandera. ¿Para qué? Para que el primer producto quede como máximo. Bandera del primer producto... el primero si sí. el primer producto es igual igual a es el primero es decir que todavía no pasó nada, entonces lo primero que hago es a bandera del primero le pongo que es igual a ya pasó entonces ya utilicé la bandera, ahora para lo que lo necesito, que era para el tipo más caro. Entonces voy a poner bar tipo más caro y bar tipo más caro precio, porque si no no voy a saber cuál es el más caro. Entonces la primera vez el tipo más caro es igual al tipo. El tipo más caro precio es igual al precio por bolsa. Si no es la primera vez, entonces al no ser la primera vez, yo voy a evaluar solamente la condición. de por precio. precio por bolsa es mayor a tipo más caro precio entonces estas dos líneas que están acá van a ir acá adentro también Bueno, y ahí está resuelto el ejercicio. Tiene una parte que es la primera, que es la de validaciones. Después tiene todo el trabajo de acumuladores generales para poder tomar y, y juntar los precios de los distintos productos. Después acá tiene la bandera para saber cuál es el más caro. El que acumula las cantidades para después ser evaluadas y saber cuál tiene más cantidades. Y el que a través del acumulador de bolsa saca el porcentaje de descuento una vez que termine el while. Y después viene todo lo de mostrar. Hasta ahí estaría el ejercicio del parcial del 2. Faltaría mostrar cuál es el precio más caro y el tipo. Aunque me pide el tipo solamente. El tipo más caro es tipo más caro. Y ahí estaríamos.